Bueno, gente, comenzamos. Este... Les comentaba que ahora en adelante los, los comentarios, lo, lo, que, bueno, ya quedaban grabados originalmente, pero ahora están como subtítulos en la, en la presentación, en el video. Bien, arrancamos entonces... Vamos, estamos un poquitito atrasados, así que quizás vayamos un poco más rápido hoy, pero bueno, eh, estamos atentos a cualquier cosa que, que haga falta. Bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy, vamos a, a, a repasar Supremos e Ínfimos. Eh, vamos a eh, ver qué propiedades se preservan por isomorfismos. Vamos a introducir los poses reticulados, y eh, que son, po son poses que en los cuales hay supremo e ínfimo de dos de, de conjunto de dos elementos, y una versión algebraica que son los retículos. Bueno. Entonces, primero que nada, vamos a repasar la, las definiciones. ¿Se acuerdan que eh, una cota superior de, en un poset Supongamos que tenemos un poset P y, y un subconjunto S... Y entonces vamos a definir diversos elementos del POSET que cumplen con propiedades. ¿sí? Entonces U es una cota superior de S si está encima, o sea, es al menos más grande que todos los elementos de S. Cota inferior es al revés. El supremo es la menor cota superior de un conjunto. Puede existir o puede que no. Y el ínfimo es la mayor cota inferior que también puede o no existir. Entonces ahí repito la definición para que la tengamos a mano. Y habíamos hecho un ejemplo la, el viernes pasado, eh, este lo saqué de las, de, del video pasado, que eran algunos números con la relación de divisibilidad. En... La, con la relación de divisibilidad bien, entonces y sabemos, eh, habíamos dicho que todo subconjunto de un POSET con la relación inducida eh, me da un POSET nuevo. Entonces, como los naturales con la relación de divisibilidad son un POSET, entonces este subconjunto de números naturales con la relación de divisibilidad forman un POSET y lo que tenemos ahí es un el diagrama escase está un poquito improlijo porque está hecho a mano, pero lo vamos a improlijar. Y ahora podemos ver las eh, si es que hay supremo, ínfimo, cota superior en este pose. Entonces, si yo tomo el subconjunto S, lo tomo como el, el conjunto 4 y, eh, formado por el 4 y el 6, entonces... Ese conjunto tiene eh, una sola cota superior, que es el 12, y por ende, como era única, es la menor cota superior. Así que el 12 es el supremo del de par 4-6 en este poset. Y de hecho vamos a estar especialmente interesados en tomar supremos e ínfimos de conjuntos de dos elementos. Entonces tenemos que el supremo de 4,6 es 12. Y el ínfimo, ¿cuáles son los números que están en este orden? Y que son menores o iguales que todos los elementos conjuntitos. O sea, que son menores o iguales que el 4 y que el 6. Bueno, esos. Este, el, el único que cumple eso es el 2. Así que ese es el, el ínfimo de ese par. Y ya mismo voy introduciendo una anotación nueva, eh, la notación nueva, la notación esta que, que, que es, como, es, la, es la misma notación de la disyunción para el supremo. Entonces, cuando tenga el supremo de dos, un conjunto de dos elementos, di directamente pongo cuatro y ese simbolito de disyunción eh, en el medio, y eso va a denotar el supremo. Eh, en inglés, este, este, esta operación, este simbolito, le decimos join, como la unión en algún sentido. Y para el ínfimo tenemos la conjunción que eh, en inglés le dicen meet, donde se encuentran. Bien, eh, tenemos este ejemplo. Sigamos. Otra noción que habíamos visto, visto la definición más que nada, o sea, casi únicamente la definición, si ¿sí? vemos la definición solamente, la noción de isomorfismo de poset. Entonces, si yo tengo dos posets que los denoto con la relación del, del primero que tiene un conjunto de base p, lo denoto con el menor igual, y la relación del, del segundo poset que tiene un universo q, que tiene un universo q, lo, la denoto con este menor igual prima, ¿sí? Entonces ahora tomo una función, y esa función va a ser un iso, un isomorfismo, siempre y cuando sea biyectiva, y que si dos elementos se comparan en P, entonces sus imágenes se comparan en Q. Y viceversa, si las imágenes se comparan en Q, entonces los argumentos de la función se comparan en P. Y de hecho, por tener acá un sí solo sí, y por ser la función diyectiva, entonces es inversible la función, y de hecho resulta que ser isomorfo entre dos poses es una, es una relación simétrica. La relación de isomorfía es una relación simétrica, de hecho es una relación de equivalencia, ser isomorfo. Es una relación de equivalencia... En la clase de todos los poses. Entonces, pero en particular me interesa me interesa ahora la propiedad simétrica. Y que de hecho, ¿qué significa? Que si F es un isomorfismo entre estos dos posets, tal como dice esta definición, entonces f a la, f a la menos 1 también. Eh, la prueba, está bueno que la escriban, pero es simplemente darse cuenta que uno si aplica. Eh, eh, Toma esta, esta equivalencia ¿sí? y aplica el a uno de los dos lados y le, le queda algo. ¿sí? Eh, bien, entonces, esto, esto nos no va a servir más adelante para ahorrarnos un montón de cuentas. El hecho de que los isomorfismos son eh, simétricos. La relación de isomorfismo es simétrica. Bien, bueno, continuamos. Eh, ¿Por qué me interesan los lo isomorfismos? Porque ser isomorfo Habíamos hecho un pequeño ejemplo Con un de dos elementos Una cadena de dos elementos Y que Voy a volver un segundito Esto me está diciendo Esta propiedad que define el isomorfismo Más allá de la inyección, De la, la objecividad Me dice que la relación se traduce literalmente. O sea, la relación sobre P se copia exactamente en la relación sobre Q. Exactamente ahí tengo que usar que es, que es directiva para que no haya ningún tipo de, de conflicto, digamos, porque podría ser que dos cosas acá me pasen a ser iguales, pero tengo esta equivalencia. Entonces, los dos conjuntos, al ser directiva la función, es cambiarle el nombre esencialmente a los elementos. Es como que a cada elemento de P lo pin, eh, eh, le, le cambio su nombre por un, por un elemento o así. Sea, pongo puntitos para los elementos de P y esos puntitos es simplemente cambiar el nombre en vez de tener nombre de cosa de P, nombre de cosa de Q y las relaciones son exactamente las mismas. Y en particular, como el menor igual eh, eh, es el que define la estructura del, del, del poset van a, van a tener por ejemplo el mismo diagrama de Hasse van a tener la misma forma eh, bien pero esto, esto como que es un poquitito más fuerte y de hecho cualquier cosa acá digo que los isomorfismos preservan la estructura y de hecho que cualquier concepto que esté definido en términos del orden va a ser preservado por el isomorfismo, o sea que si vale para P, una propiedad vale para P, entonces vale para Q, y viceversa. Justamente, ¿por qué viceversa? Porque la inversa también es un isomorfismo. Entonces acá tenemos un ejemplo, un ejemplo clave, muy simple pero clave, de cosas que se preserva Por ejemplo, ser cota superior de un conjunto es una propiedad definida en términos del orden. Entonces, acá tenemos un caso particular de qué quiere decir que se preserve. Entonces, supongamos que tengo F uniso entre P y Q, y tengo U un elemento de P, S un elemento de... de un, un subconjunto de P, y entonces, el hecho de que U sea cota superior de S... Es equivalente a que la imagen de U sea cota superior de la imagen de S. Acá esto, la imagen de, de un conjunto, el conjunto de las imágenes. ¿sí? Eh, porque F está definida en, o sea, come elementos de P y me devuelve elementos de Q. No come subconjuntos, pero la extendemos, hacemos que valga, que tenga sentido esto. De, to, de aplicarle la función a, a un conjunto, simplemente armándonos la, armando, armándonos la bolsa de todas las imágenes de elementos de S por la función F. ¿Sí? Vamos a probar la, esta propiedad. Vamos a la pizarra. Bien. Un segundito. Bueno, entonces lo que teníamos es que F de P a Q con su, con su relación de, de orden es un ISO. Eh, y entonces, y tengo U en P ese subconjunto de P y entonces U cota superior de P si sí, solo si sí, F de, de perdón de, de, de S acá de S si sí, solo si sí, F es cota superior de F de, eh, F de u, perdón ah, o sea aplicar F me da eh, me da lo que me lo que me tiene que dar o sea me preserva la propiedad y no solo me la preserva en una dirección sino volviendo también entonces queremos probar esto entonces vamos a probar la implicación directa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que U sea cota superior de S? Quiere decir que para todo X en S, X es menor o igual a U, ¿sí? Eso sabemos. Esta es la hipótesis. ¿Sí? Entonces quiero ver que, ajá, bien, entonces ahora, de acá, por la propiedad de isomorfismo, sabemos que esto implica f de x menor o igual a f de u. ¿Sí? Por la, por, por la definición de isomorfismo que esto de hecho vale el sí solo sí, ¿sí? y ahora bueno, entonces lo que tenemos es que para todo x perteneciente a ese f de x es menor o igual a f de u pero ahora decir esto, que esto vale así es lo mismo que decir que para todo, le llamemos y perteneciente a f de s y es menor o igual a f de u. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier elemento de acá, cualquier elemento de f de s, es de la forma f de x para algún eh, x en S. ¿Sí? lo voy a escribir claro, más claro esto lo voy a escribir más claro esto todo el evento Probablemente se voy a escribir con la y aquí es de la forma F de X para algún Entonces, para probar que algo pasa para todos los i que están acá, ¿sí? Entonces, sea un i que pertenece acá. Este i es de la forma f de x. Ahora sabemos que para, con x en s, ahora sabemos que para todo x en s, f de x me igual a f de u. Entonces, sabemos esto. Entonces, de acá sacamos que F de U cota superior de F de S. ¿Sí? y ahora la vuelta, la vuelta no la hago. ¿Por qué no la hago? Porque podría usar el, el inverso La inversa de la función Exactamente Que estoy presentando Toda la pantalla No quiero presentar toda la pantalla la presenta Una venta Bien Bueno Sí, en teoría seguimos presentando. Bien, bárbaro. Bueno, exactamente eso. O sea, esta misma propiedad eh, se, puede, eh, se puede invertir. Si uno aplica f a la menos 1, si uno hace f a la menos 1 de f de s, obtengo s. Ese sería otra. Otra forma de ponerlo. Un segundito que voy a... Ahí está. Bien, bárbaro. Bueno. Entonces tenemos esta propiedad de que... Ya vimos con un pequeñísimo ejemplo que los isomorfismos preservan una, un tipo de propiedad, una propiedad, que, que es ser cota superior. Eh, y de hecho vale, vale muchísimo más en general esto, o sea, la, la, la, este tipo de preservación vale para cualquier propiedad que uno define en términos del orden. Eh, o sea, que solo hable del orden y de los elementos de, o sea, de, de, las, de las relaciones de, que involucran el orden entre elementos de elementos y subconjuntos del, del pose. Y en particular de acá podemos concluir de que si existe una cota superior en P de S, entonces debe existir una cota superior de su imagen en Q. ¿Sí? Y viceversa. ¿Por qué? Imagínate que S tiene cota superior en P y se llama U. Por esta proposición la mando hacia Q, entonces esta tiene que ser cota superior, entonces existe una cota superior de FDS y viceversa. ¿Sí? Ahora el viceversa es un poquitito más, más, más delicado. ¿Por qué? ¿Por qué más dedicado? Porque ahí ya tengo que usar las propiedades de, la, de que la función es biyectiva. Lo digo brevemente. Supongamos que F de S, este conjuntito de acá, tiene cota superior en Q. Entonces, ¿cómo hago para ver o sea, podría, acá podríamos aplicar el f a la menos 1 de nuevo, pero lo, lo quiero hacer directamente para que se den cuenta que no le estoy mintiendo con esto de f a la menos 1. Supongamos que f de s tiene cota superior en q. ¿Sí? Esa cota superior se va a llamar y. ¿Sí? Pero ahora, como la f es sobre... Como es objetivo es sobre, entonces hay algún U tal que U es igual a F a la misma 1. ¿Cómo que lo escribo esto? Eh? Lo voy a escribir, lo voy a decir de nuevo, pero si mientras ustedes pueden hacer poco, en la, en la pizarra, pero no quiero dejar de presentar ahora. La idea es... Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si... F de S tiene cota superior, supongamos que I es cota superior de F de S en Q. Con su menor o igual. ¿Sí? Pero ahora F es sobre. Luego existe un U en P tal que F de U es igual a I. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? F de U es cota superior de F de S. Y ahora, por la proposición, U es cota de F de S. ¿Sí? Es decir, hemos, partimos de la, de la suposición de que I, de que F de S tenía una cota superior, esa cota superior tiene que ser de la forma F de U, y ahora aplicando la, aplicando la, este, la proposición, concluimos que U, ese U que encontramos, que de hecho es único porque la función es inyectiva, la F es inyectiva, es... Este, es cota superior de S. Entonces vale la equivalencia. Ahí no usé el argumento del F de la menos uno, pero de hecho lo que podría haber hecho uno es aplicar, en vez de argumentar de que la función es sobreyectiva, directamente sobre la cota superior de Q, que le estábamos llamando Y, aplicamos F, aplicamos F a la menos uno y vale la, en la dirección contraria. Pero bueno, lo hicimos explícitamente. Y en particular... También, si un conjunto tiene máximo, si tiene un mayor elemento, entonces, eso es equivalente a que su imagen tenga máximo. Porque máximo es simplemente una cota superior que está, además, en ese sí. Bueno, entonces, como podemos, se preservan las nociones de cota superior, se preservan las nociones de máximo, entonces, tenemos este teorema, que dice que, se preserva la existencia del supremo y su valor. O sea, para cualquier subconjunto de P, sí porque ¿qué es el supremo? Es la, max, la, la mínima cota superior. Y el ínfimo es la máxima cota inferior. O sea, son todos conceptos que estamos viendo que se preservan. Y la existencia también se preserva. Entonces, eh, si tengo un subconjunto S de P, entonces, si existe su supremo, existe el supremo de la imagen. Y en ese caso son iguales. Eh, y dualmente, o sea, quiere decir, acá vamos, vamos a ver qué significa este dualmente, acá un poquito más adelante, que exista el ínfimo de S es equivalente a que exista el ínfimo de F de S y si existen, entonces tienen eh, en, entonces el ínfimo, la, la imagen del ínfimo es el ínfimo de la imagen. Eh, quizá tendríamos que ver brevemente, aunque sea un poquitito, de por qué se da esta equivalencia... La, la, eh, que la F preserva, podríamos tratar de hacer eso, o sea, vamos a tratar de ver brevemente, de dar una idea de por qué el, el supremo se, se preserva. Bien, entonces vamos a dejar de presentar acá. entonces vamos a decir eh, supongamos que eh, u es el supremo de s entonces que s es la menor cota inferior de s entonces f de u es cota inferior de S. El mismo razonamiento que hicimos antes para la cota superior, pero para inferior acá. ¿Sí? Va a valer lo mismo. F es cota superior, cota inferior, de F de U es cota inferior de F de S. Vamos, ¿no? No, estoy poniendo mal la definición, disculpen. Es la menor cota superior. Ahí está. El supremo es la menor cota superior. Entonces F de U, como es, como U es cota superior de S, entonces F de U es cota superior de F de S. ¿Sí? Y ahora queremos ver que queremos ver que esta es la menor cota superior. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Cómo lo podemos hacer de manera piola esto? ¿Sí? Bueno, me parece que hay que hacerlo a mano. Digo, ahora lo voy a, lo voy a hacer directamente a mano. Entonces. Entonces supongamos que eh, B es cota superior de FDS. ¿sí? O sea, entonces FB es cota superior de FDS. Entonces, acá voy a aplicar para, para hacer una variante, voy a aplicar el, el argumento de que f a menos 1 es un iso. Vamos a ver si, si funciona. Entonces, eh, f a menos 1 de b, como f a la menos 1 es, es, es un isomorfismo, esto implica usando que f a la menos 1 hizo f a la menos uno de b b es cota superior de f a menos uno de f de s pero esto es s ¿sí? y ahora como u es supremo u es la menor cota superior. Entonces, luego, como u es la menor cota superior, entonces u es menor o igual a f a la menos 1 de b, por ser la menor cota superior. Entonces, aplico f, Y obtengo F de U es menor o igual a F de F a la menos 1 de B, que es igual a B. Entonces, F de U es menor o igual a B. Repaso. Tomé F, a la F de U, primero concluí que era cota superior por, por lo que habíamos visto por la proposición anterior, y ahora tomo cualquier otra cota superior de FDS y tiene que ser mayor o igual que FDU. O sea que FDU es la menor cota superior. Es la menor cota superior. Entonces, FDU es el supremo de FDS. Veo que hay mensajes en el chat. Vamos a ver. Son más viejos los mensajes, sí. Pardon. Bueno, continuamos entonces. Vuelvo a presentar. Entonces, tenemos esta propiedad que es bastante importante. Bien. Ahora pasamos a los posets reticulados. ¿Qué es un poset reticulado? Un poset donde siempre existe el supremo de dos elementos ¿sí? y el ínfimo de dos elementos siempre existen el supremo y el ínfimo de dos elementos cuales cualesquiera ¿sí? bien y ya habíamos introducido la notación que eh, el join A join B me da el supremo A ínfimo B A y el meet B es el ínfimo bien bueno y tenemos algunos ejemplos. Eh, todos los órdenes eh, usuales, el orden usual de los reales y, y los naturales y Z, con los órdenes usuales, son eh, reticulados, poses reticulado. También el reticulado de los naturales con la división y partes también. Por eso estos, estos ejemplos son los, los paradigmáticos, digamos, los que venimos arrastrando de antes. En el primer caso, de hecho, lo que tenemos es que todos los órdenes totales siempre van a ser reticulados. ¿Sí? Bien, bárbaro. Todos los órdenes totales son reticulados. Y de hecho, pueden ir pensando qué es lo que da el. Este, Sí, eh, eh, efectivamente, tienen que existir ambos, el supremo y el ínfimo, de cualquier par. Bueno, eh, los órdenes totales, todos los órdenes totales son eh, retic poses reticulados. Bien. Acá no es cierto que los subposes de un poses reticulados es un poses reticulado. Por el ejemplito que venimos... Viendo ese. ese de ahí, fíjate que estos dos, el 16 y el 12, no tienen un supremo. ¿Sí? No tienen, de hecho, no tienen ninguna cota superior y menos supremo. Bueno, entonces vamos a ver un poco más en detalle. Hay algunos, este, suposit de los naturales con la división, sí es un reticulado. El de los divisores de, de un número fijo. Eh, bien. Y aprovecho para introducir una notación que le llamamos al elemento más grande, al elemento más chico, perdón, de, de, de un poset le, le llamamos el primer elemento. O sea, es el máximo del conjunto total. El mínimo, perdón, del conjunto total. Y el... Mayor elemento del poset se le llama último elemento, que sería el máximo del conjunto total. ¿sí? En este caso, en el poset divisor, el que divide a todo el mundo, el más chico es el 1, y, y el más grande que aparece acá es el n. Eh, eh, bien. Y aquí, el ínfimo y el supremo just, viene justo dado por el Mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, respectivamente. De hecho, yo estoy bastante en contra de esta de, de, denominación porque no, no tiene sentido. Es una traducción literal del inglés. De hecho, sería el, el, el nombre correcto en castellano capaz que sería el eh, múltiplo común máximo, MMC, y acá el divisor común máximo. O el, o el mayor divisor común, por ejemplo. Pues tiene que... Ya, ya está como muy instaurada esta notación y bueno, una latina. Bueno. Y para partes de un conjunto, el primer elemento es vacío, con inclusión, ¿no? El último elemento es el conjunto total y el supremo y el ínfimo son operaciones naturales, nuevamente. La unión y la intersección. Bien. Entonces, ya que tenemos estos dos ejemplitos, eh, vamos a hacer una encuestita, pero esta va a ser bastante más tricky. Este es bastante más, hay que pensar un rato más. Y por las dudas pongo acá, repito, la, la, las definiciones que nos van a hacer falta. La de cota superior, la de supremo y... La definición de reticulado, de poses reticulado, que insisto, es cuando existan el supremo de dos elementos y, de, y el ínfimo de dos elementos cualesquiera. Ese A y B ahí, eh, este, bueno, pueden ser iguales, ¿no? No, no, no, no es obligación que sean distintos, en el caso, en el cual, y en ese caso es trivial, que existe el supremo de un singulete, eso lo pueden probar. Y el supremo de un singulete es el elemento del singulete. Más adelante voy a repetir esto. Bueno, entonces tenemos acá un conjuntito que es el intervalo. Eh, si quieren, los, eh, van haciendo foco en la, en la pizarra. Voy a hacer un, un mínimo dibujito muy tonto, porque la verdad que es un subconjunto muy fácil de los reales. ¿Sí? Eh, un dibujito de eso entonces tenemos así tenemos la recta real entonces tenemos 0 1 2 y 3 entonces en la recta real tomamos eso con el el orden heredado ¿sí? Ahora, en este POSET, ¿qué, ¿qué propiedad tiene? Bueno, entonces hay una encuesta ahí en el, en el Moodle, en la aula virtual, para que marquen cuáles son las respuestas correctas. ¿Bien? ¿Sí? Entonces las preguntas son si acaso es un POSET articulado, si acaso existe el supremo del conjunto intervalo semiabierto. Eh, hay una pregunta de si nos paramos en lo natural o lo real. Y, o sea, te parás en el post. Y contesten primero en la encuesta antes de, de, de, de ir al chat. Vayan a la encuesta primero. ¿Sí? Entonces, el conjunto es los números que son. El conjunto de base del POSET es los números que son mayores o iguales que el 0 y menores estrictos que 1, o bien están entre el 2 inclusive y el 3 estricto. Son mayores o iguales que el 2 y menores estrictos del 3. Entonces, la pregunta son, si es un POSET reticulado, si existe el supremo de este subconjunto, del conjunto este, del, del pedazo que está más a la derecha, eh, si el, acaso el supremo del intervalo que está a la izquierda, como subconjunto de este POSET, insisto, el, el POSET tiene como universo, como conjunto de base, estos números reales, los números reales entre 0 y 0 inclusive, y uno estricto, y uno no. Eh, el 1 no está, el 3 no está, el 2 sí está, el 0 sí está, y están todos los elementos entre el primer, el primer par de, de números. ¿Sí? Por ejemplo, acá el 0,5 está y el 2,5 está, por ejemplo. Eh, si el supremo de el intervalo semiabierto 0.1 es 1 o el supremo del intervalo 0 1 es el 2. ¿Sí? Bueno. Eh, vayan a la encuesta y vamos viendo qué es lo que va pasando con eso. Yo voy a ir viendo qué es lo que sucede con la encuesta. hay poquitas respuestas todavía. Si quieren, ahora vamos a hacer un, un, un corte ahora. Vamos a hacer coincidir con el... Así pueden pensar un ratito esto. Eh, vamos, a, vamos a dejar que lo, lo, lo trabajen y de paso empalmamos con el mini, el mini recreo. ¿no? La encuesta no, no, no, no responde, cuando no te va a decir cuáles son las correctas. No te dice nada. Eh, vamos a cortar hasta las 10 y 5. ¿eh? Mientras pueden ir respondiendo y retomamos a las 10 y 5. Bueno, corto la grabación